Hola, hola, hola, hola, hola, mis queridos amigues, amigas, amigos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No me da mal la garganta, perdón. Estoy grabando todo Venus en un solo día. Eh, ustedes lo van a ir viendo día por día, pero ya no me da la garganta. Eh, bueno, gente... Hoy la clase 67, si no me equivoco, sí, ayer fue la 66. Hoy la clase 67 que tenemos a Venus en Capricornio. Quiero recordarles siempre que yo las palabras claves las tengo acá en este manual. Manual Astrológico Nivel 1 del, qué? del CAF. CAF significa Centro Aprender Astrología Fácilmente. Este manual lo escribieron con muchísimo amor y dedicación alumnos del CAF que hoy ya son astrólogos, astrólogas, astrólogues. Ellos fueron Liana Lilo, Lola Pérez, Jordi Miguel, Raiza Arma, Lourdes Ferré, Mildred Peraza, Trirene Fría, Liliana Tiet, Sol Vázquez, Angélica Hernández, Marta Martínez Murillo, Liliana Ramírez, Jessica Minuti Olvera y eh, todo coordinado y dirigido eh, por mí, pero eh, lo hicieron ellos y le dedicaron un montón de amor, cariño. Este manual lo podés tener de dos formas, si lo querés así impreso con las tapas, bonito como está, lo podés comprar. <coughs> Vale 15 dólares en lulu.com. Entrás a nuestra página que está acá abajo, fácilmente.com Y si no, ahí mismo en nuestra página te lo podés bajar el PDF en forma Completamente gratuito y si no sabes cómo bajar el pdf completamente gratuito desde la página escribirme en telegram escribirme en whatsapp escribime eh, como quieras escribirme por mail como quieras que yo te lo mando eh, no hay ningún tipo de problema bueno vamos a la clase de hoy la clase 67 eh, Venus en Capricornio ya nos queda Capricornio, Acuario y Piscis. así que nos queda hoy y dos días más de este Venus pasando por los 12 signos vamos con Venus en Capricornio ¿qué nos dice? tres palabras claves positivas tres, tres, tres, así positivas, comprometidos fieles y responsables eh, tres palabras negativas o en sombras que conviven con esas tres positivas intolerantes exigentes y uranios bien y cada persona que nace con ese venus en capricornio como yo <ríe> convivimos con esas seis cosas somos comprometidos, somos fieles, somos responsables, pero también tenemos mucho de intolerantes, de exigentes y de uraños, pero bueno, así es la vida, eh, algunos conociéndolo aprendemos a manejarlo un poco mejor, les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todes, nos volvemos a encontrar eh, mañana, claro que sí, con... Eh, Venus en Acuario. Chao, hasta mañana.